Buenos días a todos y a todas, eh, ya, ya se nota que estamos en la recta final, ya estáis preparando maletas y dejando el sitio, estábamos hablando de eso ahora, entonces cuesta un poquito, pero bueno, nos quedan un par de, de intervenciones muy muy interesantes, entonces os voy a presentar la que tenemos ahora, que tenemos a, aquí a, a Vanessa y a Sara, que son las dos representantes de, de algo muy interesante, como Experimento Limón y Making It Happens, ¿es? ¿no? Sí. Bueno, y entonces, pues bueno, yo voy a presentarlas. Sara Gallego, Gallego Tri, Trijueque es doctora en la Universidad Complutense de Madrid. <risa> Su primer, bueno, aquí tenemos un montón. Fue, estuvo trabajando en la Universidad Pontificia de Salamanca, también como profesora ayudante. Ha trabajado también en la Agencia Española de Cooperación Internacional. Es docente, también impartiendo docencia. Han estado dando vueltas, han estado y van a estar también dando vueltas por todo el mundo. Ha estado en Guatemala, <risa> en el Ministerio de Educación, en un proyecto de autogestión de educación. Eh, y actualmente trabaja en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Eh, es mediadora cultural y diseñando talleres y espacios de reflexión. Y bueno, luego tenemos a Vanessa Cejudo, que es socióloga y doctora en Historia y Artes, es cofundadora de, de otra serie de iniciativas como Pensar.org y Experimento Limón, que esta sí la conocemos. También ha sido mediadora, docente, supervisora de programas de autogestión educativa y artística, ha estado en África, en Sudamérica y bueno, eh, ahora trabaja en la, en la UNIR y, y el, el, el, bueno, el tema que le gusta es la innovación con proyectos como este, Making it Happen, y ya no cuento más, porque esto lo, lo, toda la información que sobre las, los ponentes las tendréis también en el aula virtual, las subiremos ahí, igual que toda la información que ya quieran enviarnos. Entonces, pues bueno, empezamos ya. Eh, vamos a bajar también hoy un ratito. Aquí ya sabéis que practicamos lo que decía Isaac, nos movemos y salimos. Ahora que hace fresquito, y ya os doy la palabra y a vosotras mismas. Vale. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la, por la invitación. Le decíamos a, a Elena y a toda la organización, eh, pues lo bonito de estos encuentros, no, el poder eh, encontrarnos aquí, estar juntos, pensar juntos, reflexionar sobre el futuro, porque todo lo que lo, todo esto se va a encauzar al final en, en una educación de los más enanos, que al final, bueno, pues esto va a repercutir, pues, en, en hacernos a todos mucho más, bueno, resilientes y, y mucho más eh, creativos también, para que en el futuro, pues, enfrentarnos a cantidad de cosas que sabemos que vivimos en un mundo muy, muy y que yo creo que es una una época maravillosa. En la que nos toca vivir, pero tenemos que estar como muy preparados para lo que nos viene, ¿no? Porque no hay nada escrito. Entonces, bueno, nada, simplemente deciros que, que, que nosotros somos una, una pequeña organización que nace hace mucho tiempo y que, que llevamos, a, eh, digamos, trabajando en, sobre todo en, en talleres que utilizan el arte, el arte contemporáneo, para pensar sobre cosas que nos afectan en el día a día. Eh, muchas de ellas, evidentemente, es la educación, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos una, una palabra, que es nuestra palabra un poco... que resumen cuál es nuestra práctica y que a ver si la compartís vosotros o no, o, y vosotras, y es experimentar, con la R esa de ahí, que es un poco rara, ¿no? Y, y realmente fue porque nosotros nacimos en una, en una callecita que se llama Limón y dijimos... ¿Limón? ¿Exprimento Limón? experimento limón nos llamamos experimento Limón? Y dijimos, claro, porque realmente exprimir, ¿qué es la acción esta de exprimir, ¿no? Exprimir es eh, intentar de alguna manera no quedarnos con el jugo ¿no? de, la, de la fruta. Es una acción, digamos, en donde de repente acumulamos ¿no? justamente pues, lo más rico de, de algo como un fruto. ¿no? Y por otra parte, experimentar. ¿Experimentar por qué? Porque no es lo mismo un aprendizaje, digamos, de unidireccional, magistral, digamos, de, de, tradicional, que el hecho, digamos, de aprender a través de la acción, de la vivencia, de ir incorporando eh, nosotros mismos, nosotras, el, digamos, lo que estamos aprendiendo a través de la, la acción y, la, y el pensamiento en, en activo, ¿no? Que seguro vosotros, que vosotros sabéis mucho de esto, mucho más que, que nosotras. Y, y nada, eh, simplemente, bueno, deciros eso, que, que vamos a, a estar continuamente con esta, este verbo, ¿no? Experimentar. Y, y, y bueno, pues contanos un poquito en qué va a consistir, ¿no? Bueno, como os decía, vamos a, vamos a estar en esta, en esta cuestión de experimentar y, y pensamos, no vamos a estar aquí hablando de teoría. Evidentemente nos contó, ¿no? Elena, el co en qué consistía este encuentro. Y dijimos, no, no, o sea, esto tiene que estar, vamos a hacer cosas y, y como no tenemos tiempo, son, son dos horas. Y bueno, ya he visto las cosas maravillosas que habéis estado haciendo, que quedamos, estábamos las dos ahí diciendo, ¡qué chulo! Eh, pues vamos a, a ir también a cuestiones de acción, ¿vale? vamos a estar traba, trabajando colectivamente y, y haciendo cuestiones digamos que nos ayuden a, eso, a entender las cosas desde, desde esa actividad. ¿no? Entonces vamos a hacer lo que llamamos nosotros eh, como pequeñas acciones poéticas, son ventanitas que nos van a abrir a la posibilidad de eh, eh, trasladarlo a nuestras aulas, a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes. ¿vale? Y... Evidentemente, esas acciones poéticas son formas de explorar lo que siempre estamos viendo, pero desde de un, un lugar diferente. Lo vamos a explorar desde un proceso artístico, que ya veo que sois muy artísticos. Entonces, vamos a ver exactamente cómo podemos ver aquello que vemos todos los días, pero, pero desde otro lugar, ¿vale? Vamos a ponernos otras gafas, otras manos, otra, otro, vamos a activar otra cosa del cerebro, o a lo mejor lo tenéis superactivado de toda la vida. Eh, y lo vamos a hacer a, tra a través de un aprendizaje muy concreto que es el Land Art. Y claro, ¿sabéis lo que es el Land Art? Pues el, el Land Art, como sabéis, hay muchos movimientos artísticos, pero el Land Art tiene una cosa muy muy específica que es que trabaja su material expresivo, su material de trabajo artístico es la naturaleza. El entorno natural es mi lienzo, el entorno natural es el lugar donde voy a esculpir, es el, es la, digamos... Eh, en vez de tener un, no, un lienzo o en vez de tener eh, una talla de madera o de piedra, tienen el monte, el bosque, eh, un, un horizonte. ¿vale? Entonces, eso es un poco la, digamos el, lo que vamos a estar viendo, donde nos vamos a ir inspirando. ¿no? Esas acciones están inspiradas en este movimiento artístico preciso que es el Land Art. Pero es que el Land Art, como estamos hablando de un entorno, estamos hablando de naturaleza, que la naturaleza que nos cuenta, nos habla de matemáticas, nos habla de física, nos habla de filosofía, de cantidad de cuestiones ¿no? que, que nos preguntamos ¿no? como humanos, nos cuenta cosas de, de, de la historia, ¿no? hay huellas, hay cuestiones ¿no? que nos van contando cosas de la historia, entre otras muchas cosas. ¿no? Me gustaría que hicierais así como una pequeña ronda y que digáis exactamente de dónde venís, así muy rápido. ¡Qué maravilla! Vaya mapa de España más maravilloso y que diverso, muy diverso. Y nos puede dar también pistas, porque a la hora, digamos, de contar cosas y eso, pues si, si nos, se nos viene a la cabeza también algún paisaje, alguna cuestión muy propia, muy auténtica, la compartimos, la colectivizamos, o sea, lo, realmente lo, lo hacemos visible, ¿vale? Intentamos desde nuestro conocimiento de nuestro entorno también. Para, para aterrizar un poquito lo que es esto de la NAT, pues vemos una cosa que además, no sé si de alguna manera nos viene alguna imagen parecida a esto, ¿no? ¿os suena a alguna cosa así misteriosa? Os suena por Perú, ¿no? Las líneas de Nazca, ¿no? Que realmente es un misterio porque es algo que se ha quedado, digamos, en la tierra, horadado en la tierra y no se sabe muy bien cómo han podido hacer algo con tanta perfe per perfección eh, geográfica, o sea, de digamos, de digamos de las dimensiones y de todo, porque necesitaría alguien mmm, dirigirlo desde, la, desde una visión aérea. Dicen, ¿cómo aquellas personas, ¿no? estas eh, indígenas de antaño, no podían hacer algo de esto? Bueno, esto no es las líneas de, de Nazca, pero sí es una obra de Lanart. Es decir, la obra, las obras de Lanart, de alguna manera, trabajan con el entorno, eh, no son agresivas, son muy eh, son cuestiones muy eh, como suaves, ¿no? que, armoniosas con el entorno y, sobre todo, hay una idea que creo que también es muy fascinante y es que no tienen esa pretensión que tiene el arte a veces de permanencia en el tiempo. Son efímeras, se dejan llevar por como el, el, la naturaleza va comiendo poco a poco el, estas impresiones, ¿no? por ejemplo, en esta de aquí. Y realmente la, la intención es precisamente que, que el, propio, el propio entorno de alguna manera se apodere y que, vaya, que nos vaya contando cosas, que, va, que el tiempo también narre la propia creación. ¿no? Claro, mirar esto. Eso también es una obra de Lanard. Mirar que, que, que es una cosa muy sutil, que simplemente el hecho, digamos, de meter un elemento nuevo en, una, en, en, un, en un espacio que a lo mejor tampoco es una cosa excesivamente llamativa, pero de repente empiezas a ver las formas, empiezas a ver esas diferencias, esas entradas, estas salidas, esos pliegues, nos recuerda un poco a lo mejor lo que han hecho incluso, no sé, nos recuerda algo, no lo quiero decir yo la muralla china, ¿no? que la muralla china también nos va diciendo poco a poco ¿no? cómo, es, cómo es esa orografía. Bueno, pues estos elementos súper sutiles que luego tienen una cuestión muy grande. Fijaros en un elemento muy eh, sutil. La montaña, por así decirlo, es como casi negra, ¿no? es muy oscura. Sin embargo, el elemento que ponen para resaltar esa forma es al revés, es, como, es blanco, tiene luz nos va contando ¿no? esa, esas cuestiones con, con esa, esa historia tan pequeña ¿no? como es la, eh, lo blanco ¿no? la, como dibujo ¿no? de, de la orografía. Y luego hay una cosa que tiene el, el LANAR que personalmente a mí me fascina y es el hecho de intentar captar esas cosas del día a día que no podemos, no podemos llevarnos a nuestra casa. Un amanecer, un atardecer. ¿no? Entonces construyen... Eh, instalaciones, esculturas para de alguna manera enmarcar ese momento y decir aquí si te sientas aquí y miras desde aquí a este, en este momento del, del año y tal puedes encontrar digamos tu lugar digamos para capturar ese momento y verlo ¿no? y es bueno es una, es una manera digamos como, también muy, como muy espiritual y muy así no para encontrar digamos la, la forma de capturar cosas que son que no las podemos coger que no las podemos ver que están muy lejos ¿no? y bueno pues como una especie de dibujo de, de aquello que nos fascina, ¿no? Que a todos seguro nos fascina como un atardecer, ¿no? Vale. Pues vamos de acción y vamos a ver en qué vamos a hacer hoy, ¿vale? Vamos a hacer seis eh, acciones inspiradoras, como os decía, son pequeñas eh, experiencias que luego nos pueden abrir eh, como a ventanas a la posibilidad de aplicar cosas en nuestra, eh, con nuestros estudiantes, ¿vale? con nuestros niños. Entonces... Eh, el, primer, el primero de las eh, transacciones es, vamos a trabajar con algo también que no podemos capturar, que es el reflejo. El reflejo como posibilidad de que nos hable de muchas cosas. Va a ser, evidentemente, vamos a hacer eh, acciones, como os digo, inspiradoras, poéticas, pero vamos, el reflejo nos habla de física, nos habla de cuestiones matemáticas y de muchas cosas ¿no? detrás. Eh, el calor, el calor también, dices, ¿el calor? ¿Vamos a trabajar con calor? Sí, podemos vamos a trabajar con calor, además hay mucho ahora mismo. Pero vamos a trabajar con el, con el calor como una herramienta creativa. ¿vale? De nuevo, una cosa que tampoco así a primera vez nos viene como realmente como, como si fuera un pincel o un cincel. Pues sí, el calor puede ser algo de esto. Y luego, eh, algo también muy inspirador que es la sombra y la luz. La sombra y la luz, que son cuestiones que, que, no, que nos pueden narrar cosas nos pueden contar cosas. ¿no? Ya sabéis que ya hay técnicas como ¿no? las sombras chinescas y demás, que utilizan esta, esta fórmula ¿no? para poder narrar ideas o historias. ¿no? Eh, luego una cosa también muy importante en lanar pero también cuando vosotros trabajáis con, lo, con vuestros, no, no sé cómo llamarlo, niños, <ríe> vuestros chicos, eh, es exactamente eh, el hecho digamos, de controlar el espacio en el que estamos, eh, entenderlo, y si ese espacio de repente es el patio, o es un parque, o es un, una excursión que vamos a hacer, entenderlo y ver cómo podemos habitarlo de una manera creativa, de una manera científica, de una manera en la que de repente todo eso que engloba ese entorno pueda servir como material de aprendizaje, material para hacer cosas. ¿no? Eh, así que vamos a ver una, una experiencia también de, de estas en la de que vamos a intentar entender el espacio. Luego de otra manera, o sea, lo entendemos, pero de una manera diferente. Y luego el, el hecho del accidente natural. El accidente natural, claro, aquí hemos puesto una, un árbol caído, pero bueno, el accidente natural sabemos que puede ser una erosión, una perforación por un bicho, una, una huella de un, de un animal. ¿vale? Los accidentes son aquellas cosas ¿no? que de repente ocurren y que nos están contando cosas. ¿no? Nuestro entorno nos está contando cosas que nosotros casi como detectives podemos adivinar qué es lo que ha pasado antes o lo que va a pasar después, ¿no? Pues vamos a trabajar con, con eso también. Y luego una cuestión también muy interesante, que seguro que ya habéis hecho también con vuestros con eh, estudiantes, que son precisamente el, el, digamos, el hecho de coleccionar. La colección nos habla de cosas muy interesantes, porque las cosas aisladas... Eh, son datos aislados, cosas aisladas, pero en el momento que empezamos a relacionarlas, cuando esa relación tiene un discurso, nos está dando conocimiento. Entonces vamos a construir esa colección y vamos a ver cómo se puede, eh, nos puede inspirar ¿no? esos aprendizajes. Vale, bueno, pues empezamos ya de, de, desde el principio, empezamos con la acción y mi pregunta es, a ver, ¿qué, qué nos trae a la cabeza un reflejo? ¿Qué, qué, qué os...? A ver, decir, así como, ¿qué, ¿qué es el reflejo para vosotros? ¿Simetría? Muy bien. Estamos hablando de simetrías, estamos hablando de un aspecto muy concreto, ¿no? De la... De, del saber. ¿Qué más? La prolongación de un objeto. Perfecto. ¿Qué más? Un reflejo, ¿qué más nos cuenta? A uno mismo, por ejemplo, si sí, miras al espejo o mirar algo con un espejo, evidentemente nos descubre cosas... Sabéis, una, una de las cosas que a mí más me llamó la atención fue cuando, cuando fui a un observatorio de estos de, ¿no? de, de estupendos de, para ver la, el universo. Y yo, la verdad es que desde mi más absoluto desconocimiento, la verdad, yo me pongo muy colorada, pensaba que una, era una lente muy grande. Bueno, pues son espejos. O sea, realmente lo que nos está, lo que nos está reflejando, aquello que está pasando en aquel lugar tan concreto convirtiendo matemáticamente, esa cosa que va a pasar por ahí, que lo voy a mirar justamente en ese momento, es, son cantidad de espejos superpotentes, evidentemente, pero son espejos. Con lo cual, el espejo nos revela ciertas cosas que son inaccesibles. ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando, en las trincheras, ¿no? cuando veíamos, para poder ver al enemigo y no ponerte en peligro, utilizaba Fue un periscopio, sí. Bueno, los periscopios de los submarinos también. Entonces. El, el espejo y el reflejo nos, nos ayuda mucho, o sea, nos, nos lleva a lugares bastante interesantes. El espejo para siempre es como una cosa muy fascinante y el reflejo es una cosa que, que realmente, bueno, se utiliza incluso en la literatura, ¿no? Eh, Alicia en el, ¿no? detrás del espejo, ¿no? Que es otro mundo, ¿no? Irnos a otro mundo, otro lugar. Entonces, es como la extensión de la, de la imaginación, ¿no? El de irnos como mucho más, eh, bueno, a lugares diferentes. Entonces, bueno, en estas dos primeras actividades nos vamos a ir fuera eh, y vamos a, a ver exactamente qué, qué nos cuentan esos reflejos. Evidentemente, para, ten, para hacer un, un reflejo, vamos a utilizar un elemento muy concreto, que son los espejos. ¿vale? Vamos a, a, a crear primero una, una pequeña acción. ¿vale? Me gustaría que, que los grupos fueran un poquito más equilibrados, y que a lo mejor ahí estáis tres, que podrían ir a lo mejor dos personas allí, que fueran más o menos de cinco personas. Y vamos a hacer una, una cuestión muy concreta que es, eh, no sé si conocéis lo que es un micropoema, una, una frase muy contundente que, que os inspire, que realmente queréis transmitir a otras personas, eh, que nos hable del reflejo. El reflejo como bueno, algo inspirador. ¿Vale? Una frase, puede ser una frase, puede ser un concepto, puede ser un, una expresión, ¿vale? Lo que penséis que una pueda reflexión. ser así. Quiero, quiero impactar con esto en torno a una idea concreta que es el reflejo, eh, la, lo, que, lo que realmente os lleva, un, incluso un espejo, ¿vale? Puede ser un espejo, puede ser un reflejo, puede ser un lago, lo que veáis, ¿no? lo que os inspire la, el, el término reflejar, ¿vale? Vale, cerramos ya, nos hemos quedado con una, ¿vale? No, tenéis que elegir una. Ya sé que esto es como... Que, ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Pero tenéis que elegir una, ¿eh? Venga, empezamos. Yo sé que por aquí tiene, tenían una cerrada. Vale, y fue allí cuando comenzó a quererse. Ah, está ahí. <ríe> sí. Qué bonito. Vale, aquí, ¿cuál es lo que habéis elegido? Reflejate, interpretate. Uh -huh. Y la otra, reflejo. Ilusión y realidad, puerta de entrada a la inmensidad. Madre mía. Vale. Y ahora, por aquí. Tu cara en el espejo es tu reflejo. <risa> Lo compro. Qué voz más, más publicitaria y más contundente. A ver, por aquí. Luz, colores, qué maravilla. Veo en el agua de la orilla. Wow. De la orilla. Muy bien. A ver. ¿Y si reflejaras la musicalidad de tu ser? Muy bien. Muy bonito. Sí, sí. ¿Y por aquí? Me miro al espejo y veo tu reflejo. Mm, muy bien. Y todos los días le devolvía la misma sonrisa. Muy bonito. Sí. Bueno, aquí han salido cosas maravillosas y entonces aquí había un ejercicio de elegir una, pero yo no puedo elegirla, de verdad, ni nadie. O sea, yo no sé si podéis elegirla vosotros, porque aquí he costado elegir una de ellos dos. Así que lo que vamos a hacer es que cogéis vuestro micro poema, que por favor, o sea, ponerlo bien bonito y bien grande, y lo escribís en grande y nos vamos a ir fuera. Y vamos a hacer una, un pequeño homenaje a este, a este gran ejercicio colectivo que hemos hecho, dándole el empaque que necesita. Y lo vamos a hacer a través del reflejo y del poder de la luz del sol, ¿vale? Entonces, buscar una, una, un soporte, pues a lo mejor el blog de, que tenéis de esbozo, o lo que sea, y ponerlo con el con el rotulador más grande que tengáis, ese micro relato, aquí tenéis que elegir uno. <risa> y, y nos vamos fuera. Bueno, pues simplemente llevaros esta, esta acción y pensar, y esta y la anterior, y pensar exactamente cómo se podía aplicar, ¿vale? Pero vamos a ir avanzando un poquito porque si no, sino no vamos a llegar a todas. Vale, y vemos, mirad, otra, otras acciones también súper, digamos, impactantes, que es precisamente con otro elemento, que volvemos a lo mismo, que normalmente no lo utilizamos para, para ni digamos, para, para crear, que es la luz y lo que es mmm, en la contra de la luz, no la sombra, ¿no? Eh, si veis aquí... Cómo, cómo realmente las perforaciones de una, una cueva, o una cuestión, digamos, de cómo cerrar ese espacio, cómo utilizaban también los árabes, eh, eh, Granada, ¿dónde está la chica de Granada? Granada. Por ejemplo, la Alhambra, ¿no? Utiliza cantidad, digamos, de, de este tipo, digamos, de, de estructuras de, de cierre con la luz que, te, que genera una poesía realmente en los espacios, además son ser espacios así diáfanos, con lo cual dejas eh, que la propia luz te, te lleve a un estado diferente, ¿no? Entonces, bueno, eh, esta es una, una de ellas, pero mirad aquí también otra, otra artista, en, esta, este, en este caso fue en un taller en el que participamos nosotros, y esta artista, que era chilena, lo que quiso precisamente era eso, capturar el momento, digamos, preciso ¿no? del sol en ese momento concreto que, que estábamos, en, en julio también, que hizo un calor, y, y, y hacer ese, como ese pe, mmm, monumento ¿no? al, al sol, eh, en donde bueno, generó digamos, un lugar donde poder estar y contemplarlo de, de esa manera. ¿no? Entonces, bueno, realmente mi pregunta es esta, ¿no? eh, ¿vemos con la luz o, o, o vemos la luz? ¿Qué pensáis? Bueno, obviamente, en esto va a ir un poco el ejercicio. ¿Veis con la luz? Si no, lo vemos. Vale. Las dos cosas. Lo que pasa es que la, la luz tiene... Eso es, vemos las dos cosas. Pero normalmente tendemos a pensar que vemos porque encendemos la luz en un sitio oscuro y hoy lo que vamos a hacer en esta segunda actividad es intentar que el, la protagonista en este caso sea la luz y la contra de la luz, la sombra. Y por eso vamos a poner el foco, la mirada, en la luz. La luz va a ser la protagonista en este caso. ¿vale? Entonces, os proponemos esta, esta actividad. Volvemos a, eh, digamos a dividirnos en grupos de cinco. Y en este caso vamos a pensar una, eh, digamos, una narración, una, una pequeña historia muy pequeñita en donde la luz y la sombra sean las protagonistas. Pero evidentemente esto no, no, no lo vamos a quedar en, en la construcción de esa historia, sino que vamos a intentar hacer que sea realmente protagonista y no solamente con la narrativa, que ya la hemos estado tra eh, trabajando con estos micro eh, relatos, micropoemas, sino que vamos a hacerlo de una manera fílmica. Vamos a utilizar otra herramienta del arte y vamos a hacer una pequeña película. ¿vale? Entonces, ¿para eso qué vamos a, vamos a hacer? Vamos a, a, obviamente, hacer patente la luz. Para hacer patente la luz necesitamos oscurecer el espacio y utilizar un elemento que nos haga muy presente la luz. En este caso van a ser estos punteros. Estos punteros, que cuando no hay luz, evidentemente, se hace más eh, presente esa luz. Y, eh, y lo que vamos a hacer exactamente es que eh, la luz sea la protagonista. ¿Cómo hacemos una película de la luz y de la sombra? Vale, pues vamos a, evidentemente, lo que os decía, conseguir ese espacio eh, eh, a oscuras para que la protagonista luz se pueda ver. Entonces, el primer paso... Eh, creamos una pequeña historia sobre la luz y la sombra, ¿vale? Una historia, cualquiera, sobre la luz y la sombra. Después, construimos el, el escenario, el escenario con, con las sillas, con las mesas, con lo que habéis hecho de otros, otros días, eh, con los elementos que veamos que puedan ser inspiradores y que pueda hacer, digamos, como una especie de escenografía en donde la luz se va a estar moviendo. ¿Qué es súper importante ahora mismo? Cada uno de vosotros, cada una de vosotras en los grupos, tenéis que eh, identificaros con un rol. Una vez creado ese escenario, una persona va a ser el cámara o la cámara, ¿vale? El que, quien dirija la cámara. ¿La cámara cuál va a ser? Nuestros móviles, ahora es maravilloso porque tenemos un montón de recursos, ¿vale? La persona que grabe va a ser una sola, ¿vale? Otra persona dentro del grupo va a ser la protagonista, pero lo siento, no, no vais a reflejar vuestras caras, sino que va a ser esto, ¿vale? El puntero que va a ser la protagonista de nuestra historia. Luego, eh, si necesitáis contar, que a lo mejor no, y a lo mejor lo hacéis de una manera muy contemporánea y muy alternativa, y no ponéis voz, ¿vale? Pero si queréis poner voz, otra persona sería la voz, la narración, ¿vale? Y otra, otra persona haría el sonido, otra persona haría el ritmo, ¿Vale? Y otra de las personas del grupo podría ser el director que va de alguna manera diciendo entra tú, sal tú, ahora no sé qué, de la manera como penséis que sea la mejor manera para que esa, eh, esa película, ese pequeño eh, vídeo que vais a hacer tenga sentido. ¿vale? Entonces empezamos con, con luz y empezamos con unos minutos para Pensar en esa historia que vais a contar de la sombra y la luz. ¿Vale? Sí, claro, tenemos que saber. Sí, estoy así para ver cómo sale. Para ver cómo sale ¿no? el encuadre. Ah, que ¿estáis? Sí, claro. Sí. Venga, pues vamos, vamos a ver lo que habéis hecho. Tenéis el teléfono ya apuntado, ¿verdad? Por los que no tenéis. Vale, vale. Bueno, vamos a ver el primero de la, la primera de las creaciones que habéis hecho con protagonistas el, la luz y la sombra. En la noche del bosque encantado, se nos gusta salir a pasear. Se encuentra con su amigo, el puestín, y juntos se ponen a charlar. De repente, una tormenta. Muy bien. Eh... Claro, Teníais una estonografía increíble con lo que habíais hecho los días anteriores, que era súper inspiradora, ¿no? A ver, y ahora vamos acá. Ay. Muy bien, también valernos de bueno lo que es la musicalidad y demás que, que hace que el ritmo digamos de todo lo que estáis narrando pues tenga una personalidad propia. ¿no? A ver aquí. Sí, es como. Justo. Ahí también, como veis, el elemento música era fundamental para generar tensión, ¿no? Ay. Perdón, espera un momentito, qué pena que no, no consigo laughs Dale, bueno. en, este, en este caso, como veis, a veces la simplicidad genera, genera muchísima más, también como mucho, mucho más imaginario, ¿no? En, re, en realidad, el, el hecho de, de a veces ¿no? utilizar, pues aquí se ha utilizado la, la sombra, la luz, y evidentemente la música, y como veis, es súper importante en las narraciones también de visuales, ¿no? Eh, vale, muy bien. A ver, vamos a ver lo siguiente. Ay, ¿cómo que no está disponible? Ahora. Ay, ¡Terror y destrucción. La selva está tan querida. ¿Alguien podrá salvarla? <risa> Es ¡Ese ya <risa> es Superwoman! ¡Qué ¡Qué bueno! <risa> Qué bueno. <risa> Qué bueno. Qué chulo también. Aquí también ha sido algo muy sencillo, se ha utilizado pocos elementos y con un efecto final también que cierra, ¿no? Que con bueno, dos efectos, ¿no? El primero la sombra de la super y luego la, la niña, ¿no? Que ha liderado el, el congreso, ¿no? El encuentro. Muy bien. Bueno, ya veis la diversidad de, de narraciones que hay, ¿no? Como cada uno habéis buscado vuestra fórmula. Maravillosa. Muy bien. ¿Qué está pasando? Muy bien. No se ha podido ver muy grande, pero bueno, también han utilizado la, ¿no? lo que es el, eh, las siluetas ¿no? como, como una narración también y una, una técnica muy interesante. ¿no? Pero como veis, en todas se ha metido el elemento también música, que, que, que importante es la música ¿no? eh, en cualquier elemento visual ¿no? que creemos. ¿no? Bueno, eh, pues de verdad, felicidades porque con tan poquitos recursos y tan poco tiempo habéis hecho cosas increíbles, la verdad. Eh, os tenemos que decir que, que obviamente somos unas ansiosas y hemos, habíamos preparado seis acciones, pero eh, no llegamos, obviamente ya son las once y media y no llegamos. Entonces, lo que vamos a hacer es, os, os vamos a explicar en qué consistían y si queréis, pues la podéis aplicar o lo podéis pensar vosotros o reinterpretar o adaptarlas a vuestras clases, ¿vale? Entonces, esta, esta última ha sido la de la sombra y la luz, ¿no? Como narración. Pero eh, dentro, digamos, del lanar también hay una, una cuestión muy, muy interesante, que es la de crear también espacios donde, eh, bueno, pues que no solamente sean imaginativos, sino que de repente pues te aludan a algo, ¿no?, como ¿no? un nido, ¿no?, acogedor, o de repente una puerta a otra dimensión. Bueno, pues la idea que os queríamos eh, eh, proponer es que os dividierais en grupos, que esto lo podéis hacer también con vuestros estudiantes, y con elementos muy sencillos, como pueda ser la lana, lana una lana muy diferente, la lana roja y la lana blanca, esto especialmente, y si lo hacéis en un parque, queda muy espectacular, eh, os íbamos a proponer hacer tres acciones ¿no? Te, eh, en tres grupos diferentes. Una, lo voy a poner aquí para que lo veáis, todo esto lo mando, ¿vale? lo vamos a mandar. Un equipo iba a hacer un espacio, buscar espacios eh, para la itinerancia, es decir, imaginaos en el bosque o en un parque cómo delimitáis digamos, el comportamiento humano en función de los límites que ponéis, este, esto puede ser un límite, esto puede ser un límite, y cómo de alguna manera inducís a un comportamiento de itinerancia, de ahora tengo que ir para acá, ahora tengo que hacer así, ahora tengo que hacer... Y ese juego de serpentina o de eh, a lo mejor dar vueltas, o de... no y Lo podéis hacer simplemente delimitando, por así decirlo, con la lana, eh, un espacio a recorrer. Y hacéis Digamos, dirigís el comportamiento en función de, de estos eh, límites. Sí, luego, si puedo, os pongo una foto para que lo veáis, porque a lo mejor es un poco difícil de imaginar, ¿no? No sé si os imagináis cómo se puede utilizar la lana, ¿no? Enredándolos ¿no? y haciendo. Vale, otro, otro de los equipos iba a hacer una, un espacio lúdico en donde hacer que el espacio se use. Porque ¿cuántas veces nos pasa también, incluso en el espacio público, que de repente empieza, el espacio público empieza a ser muy raro? Ayer pasamos por uno y decíamos, ¿Qué es esto? No sabemos muy bien qué es. ¿Por qué? Porque los elementos que conforman el espacio público nos hacen comportarnos de una manera u otra. ¿no? Entonces, imaginaros que confeccionáis con vuestros chavales eh, un espacio, a lo mejor, que sea un, un lugar donde de repente hay un elemento para jugar, otro que tiene que hacer una prueba, otro que... ¿vale? Y esto se puede hacer con, también con las lanas, ir haciendo como una especie de gincana en la que el espacio también se transforma simplemente con estos est hilando los... Eh, los árboles y haciendo que ese espacio sea también a modo de juego. Y luego hay una cuestión también muy interesante también y es ¿cómo generamos un espacio para estar tranquilos? ¿No? ¿Qué, ¿Qué elementos necesita? ¿no? Ese nido que habíamos visto, ¿no? que había construido ese artista. ¿Qué otro grupo iba a construir ese espacio de nido ¿no? o, de, o de estar en donde hay elementos de descanso, de paz, de observar simplemente a lo mejor un, si estáis en el parque o en el, ¿no? o, o, o en el patio, un espacio que realmente sea inspirador, ¿no? pues cerrarlo para que tú te puedas sentar y verlo. ¿vale? Pues eso sería un poco el ejercicio que íbamos a hacer con el espacio, con la forma de habitar un lugar y hacerlo nuestro. ¿no? Hacerlo nuestro a partir de, ya os digo, ¿eh? elementos súper básicos que es esto y, y realmente es muy, muy efectivo, ¿no? porque podéis modelar perfectamente ese patio del recreo si tenéis árboles o si tenéis incluso simplemente los mástiles o las la canchas de baloncesto o de fútbol o lo que sea, ¿no? Con eso lo podéis hacer. Eh, otra, otra de las actividades era precisamente el accidente. El accidente como, una, como realmente nos estaba contando una historia. Pues nos, eh, ayer nos paseamos un poco, Sara <risa> y yo por aquí, y vimos exactamente bueno, pues distintos elementos porque teníamos que traerlos, pero seguramente en el, en el patio, o en el bosque o en el campo los encontráis. ¿no? Como de repente hay cuestiones que son súper mmm, inspiradoras, como el, el hecho de encontrar eh, pues, pues algo que está perforado. Y dices, ¿esto ha sido perforado por un animal a lo mejor? Entonces podemos empe empezar a pensar ¿no? en, la, en los accidentes digamos que, mmm, que se imprendan en nuestro entorno, ¿no? esas cuestiones que realmente no tendría que ser, por así decirlo, de otra manera y hay algo que ha incidido en, esta, en este elemento. ¿no? Ha sido un, un bichito, ha sido la, la lluvia, ha sido la, el humano. ¿vale? Entonces realmente lo que os proponíamos era utilizar estas eh, cartulinas negras coger uno, cada uno de estos elementos, que realmente lo interesante es ir a buscarlo y encontrar el que nos inspira, y entonces a partir, digamos, imaginaros, estoy un poco... es que pesa mucho, pues mucho Bueno, con esa, con esa cartulina, y por ejemplo, imaginaros, esta hoja tiene una perforación, ¿vale? Con esa, con esa cartulina negra, eh, de alguna manera, eh, se atrae la, digamos, los colores y demás de la, del objeto que habéis cogido, lo pegáis y a partir de ahí empezáis a contar qué, es lo que, qué significa esa perforación. ¿Qué ha sido? Pues en, en, empezáis a, a pensar. Ha sido un, un bicho, una oruga, estamos en época que a lo mejor crecen las orugas. Empezar a contar, digamos, lo que, lo que ha pasado y por qué se ha caído esta hoja. ¿no? El, el hecho, digamos, de poder pensar en, en, en las historias que hay dentro de cualquier elemento. ¿no? Entonces, esa era una, la, otra de las actividades, que también la podéis eh, realizar con, con vuestros chavales. Y, y la última, a ver, de ellas, era la colección. ¿Por qué? Porque realmente eh, una, una cosa también muy interesante es hacer una excursión con ellos y que cada uno, en función digamos, de, un, de una consigna muy, muy, muy pequeña, que es el hecho digamos, de, de, de elegir un patrón, el patrón puede ser la forma redonda, cuadrada, mmm, irregular, o el color, el color rojo, el marrón, el amarillo, qué significa, no? O el, el, la función, ¿no? Cada uno, cada niño, puede elegir, digamos, un patrón e ir recolectando en función de eso. Cuando todo eso lo llevas a un soporte y muestras toda la colección, nos está mostrando muchas cosas que tienen, guardan una relación y eso nos está dando un conocimiento. A partir de esa colección se puede generar cantidad, digamos, de reflexiones, ¿no? Cada uno de ellos ha buscado, pues, lo redondo, ¿qué, qué, qué, qué significa ser redondo en la naturaleza, ¿no? ¿Significa movimiento? ¿Significa poder eh, rodar? ¿Por qué necesita rodar a lo mejor una semilla? Eh, ¿Para qué es necesario? Bueno, pues, ir, digamos, de alguna manera encontrando esos puntos, ¿no? En donde ese, esa colección nos está contando más cosas, nos, da, nos está eh, dando conocimiento, porque estamos relacionándolo todo, ¿no? Entonces, bueno, esas serían las, las seis actividades, es una pena que no lo hayamos podido hacer, pero bueno, espero que, que os sirvan y que, bueno, que, que las hagáis vuestras en la medida que podáis y que queráis, y, y sobre todo, bueno que está, nos, tenemos que daros también nuestro email, pues si tenéis alguna, alguna idea para compartir, alguna cosa, pues súper abiertas a, a recibir vuestras ideas. Así que nada, muchas gracias, muchas gracias. Y, y bueno, que lo disfrutéis.